Manito, buenos días. ¿Qué tal tío? Había puesto el despertado a las pero ayer ayer me pegué una diaria importancia. Si sí quieres un golfo, tío. Si sí quieres un golfo. Escúchame, vete para la semilla ya. Estamos aquí los chaparros. Voy a llegar para... para las 3 de la tarde, supongo, 3, 3 y media. Pide Taki Lima por Delivery Me gustan los descapotables, no soy Kennedy Cocinero blanco como Ramsey uh, He visto tanta coca que podría esquiar uh, Un asesino en serie, van a Bla Bla Car En tu concierto y una mano al aire cuando va a cantar te busco en la sección de comestibles, Bitch, el mundo tuyo lo vi en un dirigible Gris, lo corto en finas hebras Te pongo en un lateral como a Patrick Ebra. Desayuna fuerte, no fibra De jungle, veneno de serpiente negra Mi habitación con sabanas de cebra Perra, todos quieren bucear en dinero Para andar en agua, aprendan a nadar primero Yo también quería un coche extranjero Desde que iban taca-taca y movía al sonajero so. Mami, yo no soy un gangsta Soy el que más mira de la fiesta Who's, who's daddy, quién entra por estadística Me siguen poli, mafia, puta, pijo, narco, rico Pobre tu y colega y su parienta Me sube, sube, suda mucho el lo de ser un toy Martin Lawrence y Will Bami son the only be boys Hay 40 grados fuera, pero ron en la nevera Hay unos hielos para romper, enjoy Parte como siempre, salgo en los billetes, presidente Splinter, celu, verde Yo llegué el mejor, desde que soy el mejor Lo entiende el de NBA de Walker, el FIFA de Moriente De pinga, bomba, chimba Sábado de timba, domingo de dominga Mañana me suicido en el hotel con agua tibia Y me hacen en los banquitos del puerto Como el mural de Big Bang, baby Oye, papá, tú no puedes venir así de duro, papi no pero, no, pero yo sé que a ti te queda solito. solita no, me Oye, otro cachito, ¿qué plan? Te queda, te queda, te queda ah, de fame, y búscate a un terapeuta Estoy en el estudio cuando saltan las alertas Me quité de la calle, fui un chico licho y no es timo, vende droga o vende disco Si no hay riesgo tú no tomas decisiones Ya no hay escone, caro como un roll corre más que un run, El pelé te lo pone, ritmo que le tone. Oye primo, mete fuego al ritmo, mete fuego al polo Yo yeah. sé que soy total 90 como back in the days El mundo entrando a plantillazo pa' que lo display otro más, vamos para atrás, viven con delay Hay secretos en la línea como en un fan En Panamera lave, estaba de rave Voy pa' tu ciudad pero no llames Mami, canto con resaca que no me rayes wow.